Mírame, Mira, me estoy en la mía, porque para tu hipocresía, usted me envía porque yo estoy donde usted quería. Mira, me estoy en la mía, porque upa tu hipocresía, usted me envía porque yo estoy donde usted quería. El proceso Yo estoy listo y cuento pa' esto No soy rata, toma tu queso Tu falsedad se debe de lejos Por eso nunca me acomplejo. complejo Ustedes me la más junto a su ego Le gusta utilizar pa' sacar provecho De respeto no me hablen Que no somos iguales, los tuyos y los míos No son similares, tu mamá me está llamando Pero no estoy contestando Porque me ve brillar, que me voy a pegar Me dice, sea yo tu padrastro De su propio reflejo se nota la envidia Yo sigo en la mía, shut up, no problema ni niga, No, no, no Ay, nigga, no me hablen de respect y Ustedes son más falsos que los Jordan retro que usan de paquitan en las redes Diciendo que vienen de caja Ustedes son doble cara Usen dios y mascarilla Mírame estoy en la mía Poquio para tu hipocresía Ustedes me envían porque yo estoy donde usted quería Mírame estoy en la mía Poquito para tu hipocresía Ustedes me envían porque yo estoy Noche de pasión, tú no te equivoques, tapa de condón. Si tú eres más falso que Donald Trump, ando en la muvia, los chamaquitos para sacar provecho. Son unos ranas diciendo que di que vienen de pana, puras cizañas, son hierba mala. Pero yo no caigo en trampa maraña, son una piraña. Yo no voy a caer, le pasé por encima, ando por los cielos. Y de aquí, maniga, no lo puedo ver. El palabreo Fresh City, Zaragoza, dime quiénes son, que le mandó la prosa. Los Rubén Darío, lo pongo a bailar. Margarita, de baile y por tu papá. Enemigo no tengo, no. Y si tengo, lo ignoro, porque ninguno es digno. Que le preste mi atención, uh. enemigo no tengo, no, y si tengo los ignoro porque ninguno es digno. Que le preste mi atención, uh. mira, me estoy en la mía, porque upa tu hipocresía, usted me envía porque yo estoy donde usted quería, mira, me estoy en la mía, porque upa tu hipocresía, usted me envía porque yo estoy. We'll Hola, ¿qué tal? Soy Kike y me traté en Rayarte. ahí